Eso no es verdad. Quítate el sombrero. Porque solo sácatelo. Bien entonces. ¿Cómo te atreves? ¿Qué pasa? Soy demasiado rápido para ti. Muy pronto estarás caminando por la tabla. Ayúdame, él me amenaza. No es de mi incumbencia. Gracias, amigo. Disculpen, pero tengo prisa. Necesito ayudar a Pupet. Vuelve aquí, cobarde. Finalmente, tiempo libre. Ellos nunca cambiarán. Esta guerra entre ellos. Nunca la entenderé. ¿Qué quieres decir? No fui hecha para pelear. Lo odio. Y nunca lo intentaré. Nunca digas nunca. ¿De verdad crees que estoy en condiciones de ser una guerrera? Al igual que Golden Freddy y Puppet. Solo mírame. En la última animatrónica que jamás hubieras esperado poder hacer algo grandioso. Right. Es tiempo de ponerse el nuevo traje. Eso es extraño. Tengo la sensación de que volveré a ver este traje. El cuerpo de spring Espera, spring Bongile. Él nos vio. Tengo que encontrarlo y borrarle sus recuerdos. Debe estar escondido en algún lugar de la pizzería. No tengo mucho tiempo. Tengo que darme prisa. Parece que su idea de usar una espada de alma es la única forma. Pero todavía no sé si puedo confiar en ella. Esos ojos vacíos. Pero no tenemos otra opción. Tengo que decírselo cuando ella esté lista. cámara de seguridad. El guardia nos está mirando. Tenemos un gran problema. Lo siento mucho. Espera. ¿Spincher? ¿Eres el verdadero Golden Freddy? Sí, Mimi, soy yo. ¡Wow! Te ves diferente. Hablaremos más tarde, porque tenemos compañía.